Hola ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido, una vez más hoy vamos a hablar de algo que hemos hablado en el video anterior el magnetismo no existe y hoy te lo vengo a explicar con una base científica con fundamentos y bueno, vamos a divertirnos un rato con este tema vamos al pizarro mágico Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido al programa número 2 de qué es el magnetismo. Hoy te voy a explicar qué es lo que sucede en un imán. Primero vamos a ver lo que sucede en una vara de hierro que se oxida. Se le forma el óxido de hierro que luego ese óxido de hierro se junta. Ese óxido de hierro se lo introduce en un horno, se lo calcina a una temperatura de mil grados y luego nos queda óxido de hierro, este óxido de hierro son átomos, átomos de hierro, átomos de hierro es una de las preparaciones, uno, uno de los elementos que lleva un imán, el segundo es la arcilla óxido de hierro mezclado con arcilla, estas dos cosas las mezclamos y nos va a quedar una pasta que si nosotros la miramos con el microscopio vamos a ver lo siguiente prendemos el microscopio y vamos a ver que la pasta de arcilla y óxido de hierro se ha vuelto homogénea o sea que han quedado mezclados de manera pareja cuando decimos de manera pareja decimos geométricamente alineados o sea que nos va a quedar una partícula muy fina o un átomo una partícula fina, vamos a hablar, partículas finas son, son aglomeraciones entre 10 y 100 átomos. Eso es lo que hace una partícula fina. Entre 100 y 1000 es una partícula, y entre 1 y 10, una molécula. Entonces nosotros tenemos ahí una partícula fina de arcilla. Por lo tanto, luego van a estar las partículas finas de hierro rodeándolas rodeando la partícula fina de arcilla después van a venir partículas finas de arcilla y es así que nosotros empezamos a notar que por haber hecho una pasta homogénea de dos cosas diferentes estas dos cosas se han alineado geométricamente formando una estructura en el mundo nanométrico. Estamos hablando de partículas finas. Quiere decir que esto es nanométrico. Es así que, bueno, nosotros sacamos esta pasta de, de nuestro horno de cerámica ya horneada y no pasa nada. Como habíamos dicho, a ese material se lo denomina férrite pero que con un pulso de corriente continua, nosotros podemos magnetizar este elemento. Entonces, nosotros tenemos la ferrita compuesta por arcilla, átomos de hierro, partículas finas de arcilla, partículas finas de hierro. Nosotros hasta acá tenemos un material ...que no interactúa con el aéter... ...o mejor dicho sí... ...interactúa con el aéter... ...pero como el aéter está en equilibrio... ...el material está en equilibrio... ...el tema es... ...cuando nosotros... ...con una bobina... ...le damos... ...un golpe de corriente continua... ...¿qué sucede? ...en el centro se disrumpe la partícula de aéter. En el centro de la partícula de arcilla se disrumpe la partícula de aéter y es así que nosotros creamos un desequilibrio dentro de la partícula fina de arcilla. Este desequilibrio va a generar que la partícula de aéter se inflacione. La partícula cuanto más en equilibrio está, está en su sitio imperceptible, Pero cuando se desequilibra, comienza a inflacionarse, a ganar volumen. Entonces es ahí que nosotros tenemos que observar que a través de la disrupción subatómica en el baricentro de la pasta formada por arcilla y óxido de hierro, va a haber una nueva fuente de emisión de energía que va a quedar estable debido a a una cualidad geométrica y nanométrica de este material y es lo que vamos a ver ahora, el gran secreto de por qué un imán permanentemente atrae las cosas o genera energía permanentemente resulta que el éter constantemente está generando ondas escalares constantemente está generando ondas escalares por todo el universo esa es digamos su modo de, de, de acción su modo de trabajo la fuerza de la éter comprime y va generando anillos concéntricos que es lo que nosotros en este canal llamamos la famosa implosión de la éter estas implosiones han sido descubiertas no hace mucho tiempo por los científicos y las han llamado ondas gravitacionales todo lo que se le dice gravitacional que gravita podríamos compararlo con salvavidas que flotan en este mar de éter por lo tanto todo lo que tenga campos gravitacionales va a tener un efecto gravitacional es por eso que con un imán nosotros podemos hacer gravitar un ovni. Entonces, bueno, una vez que nosotros disrumpimos la partícula fundamental en el baricentro de, nuestra, de nuestro imán, sucede un fenómeno, y es que la partícula fundamental se disrumpe y luego los, los anillos de hierro se energizan y las ondas gravitacionales que están en todos lados comienzan a trabajar, ¿por qué? Porque justamente les ha quedado una malla geométrica que le permite ir por los mismos caminos que él anda, por anillos. Entonces, a través de estos anillos de hierro, es que el éter puede generar ondas escalares y volver a disruptir la partícula fundamental todo el tiempo nosotros estamos acostumbrados a por ejemplo ver un imán y cuando queremos dibujar su campo magnético lo hacemos de esta manera este sería lo que a nosotros nos enseñan de un imán cuando en realidad pasa otra cosa si nosotros nos atenemos a este modelo vamos a notar que la disrupción subatómica de la éter <coughs> provoca un campo parecido pero no exactamente este y ahora vamos a verlo vamos a ir por acá y vamos a ver lo que pasa en la partícula fina del centro de nuestro imán ahí tenemos a la protagonista de esta historia la partícula fundamental de la éter y acá tenemos a los átomos de hierro que van a rodear la partícula fina de arcilla cuando esta partícula es disruptida por lo que habíamos visto de la bobina se disrumpe la partícula la partícula comienza a por un lado hacer anillos gravitacionales y por el otro lado un flujo que sale de sus extremos este flujo es un flujo eléctrico y este es un flujo magnético este flujo eléctrico es electroplasmático y como verán, si yo sigo las líneas seguimos por acá si nosotros miráramos de lejos, veríamos una X. Pero si miráramos de cerca, veríamos que la X no cruza directamente, sino que está la partícula. ¿Mm? Es por eso que nosotros, si miramos a una luz, siempre vamos a ver esto en el cielo, donde sea, vamos a ver esto, que son los ejes. Pero en realidad, en el medio de la X, no hay punto sino que hay una partícula que está creando esa X por los flujos angulares este vendría a ser el momento angular de la éter que como he sabido es de un poquito más de 60 grados momento angular bueno esto vendría a ser lo que le da energía al imán, por lo tanto nosotros en un imán vamos de nuevo al imán y a dibujar su campo correctamente nosotros tenemos la mitad del imán y tenemos a la partícula en su centro en disrupción por lo tanto como habíamos dicho sale en esta dirección o sea, que ya esto quedó para otra cosa luego Vamos a ver que por la zona central genera los anillos gravitacionales y que de aquí comienza a salir y luego va a entrar. Este es todo el ciclo mecánico que hace una partícula de aéter en disrupción. Obviamente, como esto tiene un tiempo, está oscilando, y el flujo está saliendo, eh, va a haberse interrumpido de, a pequeños tramos. A ver si me explico. Sería por un lado así. Este es el, el tiempo que tiene el electroplasma del vórtice del polo norte, que nosotros le decimos polo norte. Y lo mismo de este lado. Este es el famoso polo norte de un imán, que es simplemente la salida electroplasmática de la punta de arriba de la partícula. Y lo mismo sucede abajo. Se arma el otro vórtice electroplasmático con tiempo por un lado, y con tiempo por el otro este tiempo se debe a que la constante universal tiene un tiempo entonces es así que a través de estas mallas estas mallas es que por ejemplo el éter que viene de acá no puede entrar acá el éter se abre el éter se abre y pasa el de abajo. Es así que la fuerza que nosotros pensamos que es del imán, no es del imán. Es de un éter acelerado, producto de un éter frenado. Luego vienen los campos. que están en perfecta sincronía con el campo gravitacional. Este es el modelo de la partícula fundamental de éter, que justamente es lo que sucede entre un imán. Ahora vamos a ver el por qué los imanes atraen solo metales ferromagnéticos y no de otra clase. Si nosotros vemos el hierro o el acero o algún material ferromagnético con el microscopio, vamos a encontrar la misma geometría, solo que ya sin la arcilla de por medio, pero sí las mismas pelotitas con el mismo diámetro entre átomo y átomo. Con esto nosotros podemos ver de que el hierro es atraído por nuestro imán por una cuestión de sincronía entre los dos materiales. El hierro al tener átomos de hierro va a crear la misma geometría en su cuerpo, por lo tanto, va a ser atraído, o mejor dicho, empujado, por una cuestión de sincronía. Cuando hablo de sincronía, hablo de que la onda viaja con una longitud. Cuando hablo de una longitud, hablo de lo que mide esto. Si yo le pongo... Silicio, el silicio, sus átomos no están ordenados de la manera que está ordenado el hierro. Por lo tanto, esta onda que sale producto del diámetro de los átomos de hierro, no va a sincronizarse con el silicio, no le va a dar ni bolilla. En cambio, si yo le acerco un material de hierro, que si sí tenga el mismo diámetro entre átomo y átomo de, de esa manera si sí vamos a sincronizar los materiales, es por eso que solamente los materiales ferromagnéticos son atraídos por un imán si nosotros observamos el plomo el oro, el cobre, el aluminio en microscopio, vamos a notar que su configuración Atómica es muy diferente a la del hierro y que la del hierro es muy similar a la del acero y a la de metales ferromagnéticos. Ahora que somos conscientes que en todo el universo y en toda la galaxia hay ondas gravitacionales convergiendo por todos lados, nos vamos a dar cuenta que nosotros tenemos una nueva herramienta para usar en nuestra vida y en nuestra tecnología, ¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Cómo las podemos atrapar? Fácilmente con un imán. Un imán que es disruptida su partícula en el baricentro va a quedar en disrupción constante y nosotros ya vamos a tener una partícula de aéter a través de un material que tiene la geometría para seguir provocando implosiones hacia su baricentro. Vamos a ver ahora a nuestro imán en acción. Tenemos a nuestro imán de costado y tenemos un clavo. Nosotros vamos a ver ahora de qué se trata entonces que el clavo se pegue al imán. Habíamos dicho que en su baricentro está la partícula creando el toroide. Habíamos dicho que este toroide no permite a los aéteres cruzar. ¿Por qué? Porque ya es una partícula de aéter en disrupción. Por lo tanto, no permite al éter entrar. Ya es una partícula y está inflacionada. Por lo tanto, algo que era muy pequeño pasa a tener un volumen mucho más grande. Entonces nada va a pasar a través de este toroide, entonces el éter que viene de este lado al no tener un contrincante para establecer un equilibrio se acelera, este ya no está porque no puede pasar a través de acá y este se ve acelerado llevándose al clavo en la sincronía de la que estábamos hablando que solo va a agarrar materiales ferromagnéticos lo mismo va a pasar desde este lado si nosotros dejamos nuestro clavito acá este éter ¡pum! se va a encontrar con este vórtice no va a poder pasar y este éter se va a ver potenciado llevándose al clavo contra el imán entonces, bueno, yo daría por concluido esta, esta manera de ver las cosas. Creo que ahí ya lo comprendimos todo, que se trata de una partícula de aéter en inflación y que como es una partícula de aéter, el aéter no puede pasar a través de ella. Cuando hablo de sincronía entre átomos y átomos, estoy hablando de lo que sucede entre átomo y átomo. Nosotros ahora eh, tenemos acceso a los microscopios efecto túnel, que podemos llegar a ver no bien al átomo, pero sí la distancia que hay entre átomo y átomo. Esa distancia que hay entre átomo y átomo es de 0,14 nanómetros. 0,14 nanómetros es la distancia de la onda que se genera entre átomo y átomo este canal genera un ruido por lo tanto hay una oscilación en este vacío que le dice lo físico que está lleno se provoca una oscilación esta oscilación mide 0,14 nanómetros y es la longitud de onda de la éter de la constante universal del ruido blanco o el ruido de fondo también llamado por otras personas nosotros a través de saber que este canal produce una oscilación de 0,14 nanómetros vamos a notar que seguramente el hierro su longitud de onda entre átomo y átomo tenga mucho que ver con esta y es por lo tanto la sincronía para que ocurra eso Luego al saber que esto mide 0,14 nanómetros, nosotros a partir de ahí podemos hacer infinidad de cosas. Esta, esta ciencia nace en esta medida, 0,14 nanómetros. Nunca antes de este video eh, se supo que la constante universal podía sincronizarse a través de la medida, o bien no se sabía la medida, pero lo cierto es que sí se sabe, solo que no se la contempló como la medida de longitud de la onda para luego poder hacer una antena. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo siguiente. En, en... en... la gente esta que pone antenas, antenas de comunicación y todo tipo de antenas, lo sabe muy bien lo que voy a decir ahora. Cuando nosotros tenemos una onda que mide 0,14 nanómetros, nosotros para poder captar esta onda necesitamos una antena que mida un cuarto, nosotros con un cuarto de longitud vamos a estar captando la onda, por lo tanto si hacemos una antena un cuarto de 0,14 vamos a estar captando la onda de la éter. ¿Pero qué pasa? Esto es muy chiquito. Por lo tanto, para llevarlo a medidas humanas, tenemos que multiplicar esto por mil. Por lo tanto, 0,14 por mil es igual a 140. O sea, 1 metro 40. Dentro de lo cual, si lo dividimos por 4 vamos a obtener 35 centímetros por lo tanto nuestra antena para captar el éter debe medir 35 centímetros de longitud que va a ser un cuarto de la onda para captar la constante universal de lo que se forma en el canal entre átomo y átomo ahora la pregunta es qué forma va a tener mi antena porque no se trata de poner un fierro y poner un palo y poner a lo que estamos acostumbrados nosotros, antenas de TV. No, para captar el Aéter hay que usar una antena que sea inteligente, o sea, que sea similar a lo que está sucediendo a nivel nanométrico. Por lo tanto, nosotros vamos a usar algo que sea parecido a eso. Entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer primero que nada un hexágono. Y digo un hexágono porque. Porque si vos mirás lo que sucede cuando el agua se congela, cuando un copo de nieve se está por formar, vas a notar que la formación primaria de la éter es en hexágonos. Entonces son hexágonos con un baricentro donde se divide en seis partes y que forma el cubo. Si nosotros miramos acá también vamos a mirar a ver el cubo, ¿m? en este mismo dibujito, quiere decir que tiene mucho que ver. Luego, en este cubo vamos a dividir la figura en tres donde vamos a ir haciendo los fractales. los fractales en toda la antena entonces nosotros desde acá del centro sacamos un cable lo llevamos a una bobina esa bobina va a ir a tierra esa bobina va a tener un capacitor acoplado en paralelo para que resuene entonces nosotros de acá y de acá vamos a irnos a un transformador con una salida, esa salida va a tener una carga, que puede ser un motor. El motor va a pegar el tirón, el transformador va a pedir, la resonancia va a entregar y la antena va a captar el éter y así nuestro circuito va a funcionar con uno a tierra para que se forme una alimentación y uno a tierra. Esto es porque en el éter tenemos dos componentes por lo tanto un componente eléctrico al motor y el otro componente magnético a la tierra así se forma 2pi por r al cuadrado o 2pi por LC por raíz cuadrada de LC donde L es la boina y C es el capacitor entonces T que es la longitud de la onda de 0,14 nanómetros es igual a 2 pi que el pi que nosotros conocemos como 3,14 está mal no este, sino lo que sigue acá ahora no, no me lo acuerdo pero no es el que nos dieron en la escuela por lo tanto todo lo que hagas con ese pi no va a funcionar eh, bueno, y ahí tenemos los 2 pi y es por eso que del éter podemos sacar electricidad bueno, ojalá lo hayas disfrutado, es un cortito es el principio de, de todo esto, de poner las cosas en su lugar, por lo tanto no va a ser el último video, así que bueno, te agradezco que estés ahí, gracias por tu tiempo. Conejo quiere abrir la puerta, por Dios, a ver, vamos a ver qué quiere Conejo. ¿Qué quiere este gato? Por Dios. ¿Qué quiere Conejo? Vení para acá, vení para acá, vení para acá, vení para acá. Vení para acá. No te hagas el loco, ¿eh? Vení para acá. Explícame. ¿Qué querés? ¿Eh? ¿Querés ponerte de novio con la grisecita? Eso es lo que vos querés. Pero yo la tengo acá encerrada para que eso no suceda. Y vos no podés entrar acá a la casa, ¿eh? Así que ponete las pilas, conejo. Por favor. No te puedo estar ahí controlando todo el tiempo. ¿Mm? Y vos, grisecita, ¿cuándo se te va a pasar esto? ¿Cuándo se te va a pasar esto? Por favor, chicos. No puede ser. Conejo, ponete las pilas. Bueno, ahí está. Mis niños, mis niños hermosos. <ríe> mira esto. mira esto. Es un cosito. ¿Y allá? ¿La torranta esa? ¡Che, vos! ¡Basta, eh! Basta con todas tus locuras. <ríe> basta. Sí, sí, sí, no te hagas. Bueno, portense en bien. ¿Mm? Bueno, me despido. Muchas gracias. Un abrazo, nos vemos, hasta el próximo video, chao.